Flexibilización del portafolio de servicios. ¿De qué trata? Lo vemos. Acompáñame. Negocios en digital 1020. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta a ustedes y nos apasiona, ya saben, todos los días de lunes a viernes y estamos rematando la semana, viernes 19 de agosto del 2022. Ya saben que los viernes hablamos del videoblog de Katia y bueno, el tema que quería tratar este, este inicio de fin de semana, digámoslo así, es la flexibilización de portafolios y servicios porque digamos que todo lo que sacamos, los temas del viernes es relacionado a algún hito, algún reto interesante que nos ha tocado vivir en esta semana, ¿no? y esto pues sería la flexibilización del portafolio de servicios. Bueno, antes de entrar en materia o de contarles la semana loca de su servidora y su equipo, pues eh, hacerles, ya saben, la cordial invitación para que puedas eh, introducir dentro de tus habilidades blandas la capacidad de vender en esta nueva era tecnológica en el cual si estás en ambientes B2B, iniciar conversaciones comerciales eh, son súper importantes y digamos que imprescindibles para pues aperturar tus horizontes y abrirte mercado en diferentes nichos no esto es lo que nosotros acompañamos a través de diferentes eh, mentorías esto es lo que les voy a compartir también las diferentes mentorías que estamos tratando que estamos eh, que vamos a lanzar y que vamos también a publicar en la web pero eh, la primera principal es eh, la más integral digamos así es leads for sales entonces en katiman.com slash es las mentorías pueden revisar muchísima más información. Bueno, vamos a entrar en materia y estamos en el videoblog número eh, 71, es decir, por 71 semanas. Esta servidora de ustedes, Katia, pues ha estado acá eh, compartiéndoles las experiencias, vivencias que hemos tenido durante la semana. Bueno, eh, volviendo al tema de la flexibilización del portafolio de servicios. Digamos que tomando en cuenta incluso una de las características de los principios de ese, o de los conceptos eh, estratégicos que cada empresa debe tener es la flexibilidad y yo creo que ahora en estos ambientes buca es mucho más eh, obligatorio que seamos flexibles, que seamos que aprendemos a escuchar y este tema de la flexibilización de portafolio y servicios va mucho, mucho, mucho de escuchar a ese cliente, entender su realidad, saber exactamente lo que necesita y pues adaptarte o flexibilizar eh, lo que tú ofreces, tu propuesta de valor, en diferentes, pueden ser formatos, en diferente alcance, en diferente contenido en estructura, en cómo lo vas eh, organizando y todo con el afán también, ojo, y que les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado hace, en el episodio 788, sobre la escalera de servicios, ¿no? Desde que partir, desde un lead magnet, donde pues tú, digamos que entregas información valiosa, incluso con el afán de informar a ese desconocido, a ese visitante, a ese lead, que, pues eh, ¿De qué trata tu negocio? ¿Para qué estás tú al, aquí en el mundo? ¿Cuál es tu propuesta? Y luego pasar por diferentes productos o, o servicios o soluciones desde gratuitas hasta ir subiendo la escala de valor en este diferentes eh, propuestas y todo, ojo, dentro de la misma eh, transformación, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? dentro de la misma eh, transformación eh, que tú buscas, esa transformación que eh, promete solucionar un problema que tiene eh, hoy por hoy tu cliente. ¿Sí? Entonces, eh, esto es una de las cosas que estamos trabajando. Hemos, eh, nuestra, eh, nuestras mentorías Leads for Sales, digamos, son, es un sistema integral donde, pues por eso se eh, ocupa 10 intensísimas semanas en las cuales eh, vamos desde las bases, desde la raíz, hasta eh, que puedas eh, tener este sistema, ¿no? Pero, eh, pues hay ciertos profesionales que ya están con un cierto recorrido, que tienen uh, pues digamos eh, algo ya montado, que tienen diferentes situaciones y que no necesariamente necesitan todo, ¿no? Entonces el ir eh, acomodando o oh, ya sea por su situación o incluso por presupuesto, ¿no? Que quieren hacerlo por partes, quieren iniciar desde una etapa, entonces el, el estar escuchando de manera atenta, qué es lo que necesita tu cliente, pues te abre también las posibilidades de revisar tu portafolio de servicios y mostrar diferentes opciones, eh, como decía, incluso con diferentes este, inversiones, ¿no? Así que esto es lo que hemos estado trabajando, ya mismo eh, estamos trabajando para que salga en, las, en nuestra página web e ir eh, compartiendo y socializando esto en nuestras redes sociales, las diferentes mentorías que vamos trabajando. Y pues bueno, ¿qué más hemos hecho dentro de esta semana? Ustedes siempre saben que nosotros trabajamos el monitoreo y el networking en LinkedIn, optimización de campañas, los KPIs, esto es súper importante. Eh, hacerlo de manera constante, digamos que son hábitos que se sí o sí se deben trabajar de manera inteligente eh, y pues eso, y en base a, a el podcast, las entrevistas, ahí les cuento un, un particular, tuve yo que volver a repetir una entrevista, esto yo me moría al, al, al hablar nuevamente con con la persona, decir, mira, tuve un, tuvimos un error y tuvimos que volver a grabar la entrevista. Pero bueno, como siempre, con tan grande calidad humana, pues nos aceptaron sin ningún problema y volvimos a grabar la entrevista. Así que eh, hablamos con Marcel Genestar, que él es experto español en neurolingüística. ¿Con quién hablamos? Bueno, ¿por qué? se llama inteligencia neurolingüística y sobre todo cómo influir de manera positiva en nuestro entorno a través de utilizar de manera correcta el lenguaje. Y luego tuvimos una entrevista con Ricardo Mendieta, asesor financiero colombiano, con él hablamos sobre cómo ganarle a la inflación. Fue súper interesante esta mini masterclass porque pues de manera muy práctica nos enseñó a cómo salir desde las eh, desde una deuda cualquiera que ya sea obviamente con buenos hábitos y transformándolo eso en un ahorro e inversión así que realmente muy muy bueno les invito a que puedan escuchar estas entrevistas que eh, van a salir esta semana y pues nada con esto estamos terminando rematando este viernes con toda la, la intensidad la alegría y pues gracias nuevamente por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Estoy muy contenta que grandes profesionales nos dan buenas referencias del podcast y pues esto de esto se trata. no Así que sin más, les invito a que tengan un feliz viernes, que eh, nos desconectemos el fin de semana para las personas que puedan. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.